Oh, oh, oh, oh, en Santiago llueve y aquí comienza un pachalupa con mi querida socia que está linda como siempre, está impecable. Yo no me he bañado. ¿Cómo te ha Bien, Bien YouTube, ¿cómo están todos los que nos están viendo esta mañana heladita acá en Santiago de Chile? Lluvia, sí, colluna. aquí me llega, qué? mira, yo estoy bañadita, perfumadita y ¿Qué? usted no se me bañó y día, aparece. ¿Ah? No, no. Usted, bueno, no sé si todo Chile sabe, pero yo soy súper madrugador. Yo siempre peleando ¿Sí? de fralito, me ando un poco cansado. Me desperté como en un cuarto para las siete y dije, ah, un ratito más. Y desperté casi a las ocho y media. Así que vengo con olor a hombres, chiquillas. No, A No dos me digas, metros eso. De hombre. No me digas <risa> eso. No me digas eso. No. Sí, no. Ay, gracias, Lucho ¿viste la presentación del programa que pusimos todas las fotos que tenemos con el Lupa Chalupa para invitar a nuestros amigos a que se sumen a este Challenger? Exacto. Oye, a propósito, mira, mira. Voy a sentar, voy a sentar. A ver, siéntame. ¿sí? relájate Relájese. Oye, sí, pues, que subir un su cafecito cháveres? ahí? No, si no alcanzó, el, con, con suerte me la ve la cara. Qué cafecito. <risa> Oye, los queremos invitar, muchachos, a que suban este charla que se llama Upa Chalupa, que significa... Bueno, ahí están saliendo las fotos. Esto, es tomar ¿Sí? a alguien a lama, en el fondo de apoyarlo, de tirarlo para arriba, en este es un momento tan difícil es tirar claro. buena energía. Oye, y nuestros queridos amigos de Ópticas Galán. A la mejor dupla, a la mejor foto, aquí tengo uno, mira, llueve oh. sobre la ciudad, oh. me veo mira. Ay, <risa> no que lo te porque son nuevitos, nuevitos de paquete, me llegaron de Concepción de nuestros queridos amigos de óptica Galán, de mi compadre Cristian Galán, así que para que hoy también ingresen al, al Instagram de óptica Galán, ópticas ¿eh? el óptica bajo galán. Esa es mi niña, la computadora, la, comput la computer Oye, estoy muy contento Porque mira, vamos a contar a toda la gente Uno antes de empezar el programa Bueno, como en la televisión también Uno está en contacto con el invitado Bueno, hoy día tenemos un invitado y tenemos un panelista Con los dos tuvimos contacto ya Porque estábamos ahí afilándolo ahí. Los detalles Te me fuiste A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Voz interna ¿Qué hacemos ahora? <risas> Kiwi Oye, desapareció. Por arte y magia. Estoy como al revés. <risas> acá? Nuestra voz interna es nuestro Dios, nuestro director, para que todos los que nos están viendo sepan. Y vamos a ver, a ver, a ver. este problema técnico, pero se escucha, parece. ¿Se escucha? Está ahí. A ver, espérate, voy de nuevo, voy, voy, voy, sí. voy. No sé, sale estoy, y wey. entra, por favor. Ahí. ahí. No, yo te aconsejo estoy... que salgas y entres. Ya, voy a salir. De la casa, ah, porque hace frío, hace frío afuera, vos. No, no, Espérate, espérate. <risa> sale, que sale. Para que no se quede pegado. Lo vamos a esperar un ratito para presentar estoy a su estoy invitado, pues. Ah, así voy, que apútese. Me emocioné. Corra, corra, corra. Ay, estoy rancho! He ¿O sí? No, no te veo entrar, fíjate. Ahí estoy, ahí estoy. Ahí sí, hay un un pedazo de ti. Ahí estoy. Eja. Vamos, cómete, ¡Córrete! Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, ahí, ahí estoy, estoy. ¿Quieres ver un pedazo de mí, Claudia? Lo serás, cochina. Pedazo. Me, cayó, no, me, me enredé con el cable y se me cayó el teléfono, que me emocioné, oye. bueno, lo que estaba contando, muchacho, que nosotros antes antes de entrar al tenemos una previa, porque eh, nuestro director ajusta los encuadres y todo, y me gusta que me reí, gusta que me, me, me reí porque <ríe> hoy día tenemos un gran invitado, Pute que es simpático, mi compadre, oye, lo conocemos hace muchos, muchos, muchos, muchos, muchos años, muchos años, yo lo conocí cuando era Super Kiwi, y él era Pito Blablada, después le vamos a contar ¿De dónde salió esa historia? Bla, bla. A... Él ha tenido Mucho... como varios nombres, ¿ah? ¿eh? Él ha tenido muchos nombres y va a tener muchos más. <ríe> Mi gran amigo, compadre de muchos años en la vida, el gran Kurt Carrera, más conocido como Tutututu. ¿Cómo tú, Hola, tú, saludos. Tú, saludos, tú, muy felices. Hola, buenos días, Hola Hicimos <ríe> sí, hicimos levantar. Hoy el Kiwi no nos ha presentado, Así que sí. yo o sea, soy Claudia o sea. Eppelman, con gusto. Claudia Eppelman, Kurt Carrera. Cur Marcos Hola, Carrera, ¡Qué rico Bien, pues, verte! Aunque igual, sea de como siempre, bueno, pantalla. Como de disfrutar. ¿Cómo estás esa mañana? Sé que no, tú no te levantas muy temprano. Sí, bueno, mira, nosotros, eh, yo vacacioné en Arica, yo voy todos los meses a Arica, eh, tuvimos todo febrero en Arica, Bien, y sí, nos vinimos en marzo, y de aquí, que, que no hemos salido de la casa, entonces como que del verano, nos vinimos y ya llevamos cuatro o seis meses encerrados. Ay, entonces, tenemos horario veraniego. Si te, oye, si te, si te vi ahí en Arica que hiciste ahí todos los jueves en el casino. No. <risa> Tuve que financiar, financiar las vacaciones también. <risa> Esas son vacaciones? Fue? No, espectacular. Y bueno, me, me acuesto todos los días a las 2, 3 de la madrugada y me levanto a las 12, una. Ay, ¿la señora te deja? ¿Te da permiso para esos votarios Sí, me deja tan extremos <risa> qué de raja si sí me deja <risa> oye cur qué pero y cómo y, y los tú tienes hijos en el colegio hacen hacen teleclase o no sí pues. sí y qué lo llevas carga estar... de eso ay ay ¿y tú qué haces, weón Perdona, Yo compadre tratando de ayudarlos pero de repente veo las las respuestas y no las weón. es como nos es hace como... reír ah ¿eh? ¿No es puedo podemos... Se olvidó ya lo que se dicen quinto, en sexto básico, como el programa de televisión. Oye, culpa, pero ya, pero en la tarde de nada, no sé, así la CEO. hago la loza Ah, ya, buena. Hago la loza, saco la caca de los perros, alimento a los perros. Ah, ya. Tienes tus tareas para la casa. ¿Y cómo eres para el maestreo? Para el maestreo, sí, malito, malito. No, malito. Como yo, si te... yo le preguntara a tu señora una cualidad tuya, algo que le fascina de ti, ¿qué sería? ¿Qué me diría? Uh, me, mejor no preguntar. De ciertas cosas. No sé qué cualidades piensa, piensa que tengo. Hago <risa> no, un test de la morada, ¿Y cuántos años lleva en pareja, de Kurt? Uh, es que pasa que. Yo eh, lo he contado algún par de veces, pero la no, no, gente no me cree. Ah. Pero yo a mi mujer actual, Verónica Trigo. Yo la conocí cuando estaba saliendo de cuarto medio. ¿es eh, ah, Ariqueña, Ariqueña. Ariqueña? Me enamoré un verano, apasionadamente, lo pasé increíble, fue para mí un amor muy importante. Y después, ah. cuando me vine a estudiar teatro, eh, se perdió la conexión y de ahí nunca más la vi. Ah, hasta 11 años atrás, que me volví a encontrar, volví a sentir lo mismo y ya tenemos dos niños y vive conmigo acá en Santiago. <risa> la historia, güey. Oye, pero bonita historia, pues. Sí. Bien resumida. Ahora, no, de, de hecho, de todos esos años pasaron muchas cosas en tu vida y la vida de ella también, pues claro. Sí, pues. No, y lo más chistoso es que, bueno, no me creen, pero La Vero fue mi primera mujer sexual. Oh, qué bonito. Entonces me quedé al final con la primera. ¿Sabiste? A la, a la que le entregaste tu virginidad. Me quedé. Tu cuerpo. Qué romántico, qué bonita sí, historia. ¿Viste, ¿Viste, Claudia, que existe el amor? ¿Viste, Claudia, que existe el amor? Que uno se puede enamorar a cualquier edad. Sí, pues. Es verdad. Es verdad. Es, es verdad. Porque la, la media historia? Porque, <coughs> no por me en la, no en la tero, pero imagínate las vías de, de la Verónica y de Kurt fueron para diferentes lugares durante todos esos años. Unas vías sí, totalmente. Yo tuve, yo, tuve, yo tuve un hijo, ella, ella también tuvo un hijo. Mira. Entonces, es que estaban destinados. Eh, puede ser. Yo creo eso. Yo creo eso. Qué buena, bueno, buena. Qué, bueno, qué me gusta, me gusta, me gusta, me gusta esa historia. Voy a estar buscando expolola ahora. Cualquier expolola que esté soltera la echa del ojo. Ahora <risas> bueno, ahora estoy sufriendo por la flop, pues. mi, mi, mi, mi, amor, casi, mi amante en el fondo, tiene seis años y estoy sufriendo ya. ¿Por qué? Pucho, porque van a llegar lo, los los no. Ahí con uno metralleta fue, nomás. Uno también con el entonces complicado y está que No te falta un amigo que te dice Oye, ahí vaya a pagar todas las que hiciste ¿Por qué? La también típica. Puesto, La típica estúpida, ¿qué voy a pagar? Man? ¿Qué culpa tiene <ríe> mi niña? Oye, es bueno, que no, la tira mucho, no no, si no la esto... la sufrir tanto Exacto, Exactamente, no. eso no quiere para los hijos y no, Oye, ay, ay, uy, uy, ¿por qué no nos cuentan Cómo se conocieron? Porque yo uh, sé que ustedes uh, trabajaron juntos En algún momento de la vida bueno, mira, nos mira, La primera a es cuando nos conocimos Después vamos a hablar de solo TV nos conocimos, yo trabajaba con Julio Videla, en el hecho, programa del de año 94, por ahí, Julio, ¿no es cierto? Sí, pues. 94, bueno. Y yo, sí. aún hacía notas para el programa y un periodista, Juan Pablo Rojas, me dijo que porque no hacía super kiwi? Que era como un superhéroe, pero chambón, ¿cachai? Que mi mi suerte mi, mi instrumento para, para combatir... Era el, un el era, un, era un sopapo, el sopa kiwi, ¿no es cierto? <ríe> un sopapo pintado verde. pues bueno, la cuestión que... Que decíamos todas las semanas como Onda Batman, y había un villano. Y una vez había un villano que se llamaba Pito bla ¿Y, ¿Y cómo hablaba Kurt? Hola amigos! ¡Aquí estoy! ¿Y por eso voy a matar al qué, güey? <risa> pito Blablá, claro, se llamaba Pito Se llamaba de Pito. Entonces él, él era malo y le quitaba las voces a los, locut a los locutores. Sí, eso fue lo loco porque, imagínate que en la época entrar a quitarle la, la voz a Leo Capriles, que eran los, los animadores top del momento. Oiga, sí, Benjamin que... Palacio, Palacio, que hacía noticia. Sí, era noticia. No, fue, fue, fue muy lindo porque... La historia era que, me llamaba Leo Capriles y decía decía, Kiwi, Kiwi, estoy, estoy sin voz porque Pito hablaba me quitó mi voz. Y yo hablo así, entonces los votores hablaban así con voz de Pito y, y Kurt hablaba como, hola, ¿cómo estás? Con la voz de Leo. Claro, con la voz del Leo. Del Entonces, Leo Capriles. Claro, teníamos, yo tenía que ahí compartir. Aquí están unas imágenes de ustedes. Ah, oh. no, pero las imágenes son más, más recientes. En ese tiempo, por ese tiempo, no nos sacaba fotos. Este es Solo TV. ¿Cuál pues puedes subir. Hay que subir el ¿No? Ay, ah, cuando te deputaron! Mira, mira, sí, deja sí. Solo TV para que vamos a. Mira ahí, Solo TV. Ay, pasó de nuevo. Déjala, déjala. Solo te fueron muchos o años sea, con Putin. Solo te ve, bueno, ahí Justin. Bueno, bueno, eso a ver. ¿Qué fue? Conocí, ¿Cómo fue esa experiencia? No, estupenda porque conocí a la Alvesia Viera, que después me quedé con ella haciendo obras de teatro. La Renata Donau, Rana, la... que es mi compañera ¿La de la escuela de teatro. De vida. León la verdad que fue con la Renata, vos. Pero el sí. compañero. El compañero curso. Y ahí también estaba el Sumo, ¿no es cierto? El Sumo. Estaba el Leo Murillo. Estaba. Sí, por... Ah, no, sí, por el programa. Sí. está la foto. Mire, ahí está la foto. El, el, ¿Dónde? El Podríamos el hacer un concurso. ¿Dónde está el tu? tu, tu, tu? Trompita, trompita. El elefante, el elefante trompita. Está? Que era como, era super tierno, era como subir un. ¡Hola amigos! Soy trompeto, me voy volando. Oh, hola, K -K. <risa> Oye. Era el personaje más tierno del programa sí, y los otros personajes. Lo era tonto todo el mundo. Claro, era gastado. Hicimos un te pavo, tengo... quedo... Espera, te voy a mostrar, mira. Sí, contémosle a la gente que nos está viendo, que nos están viendo de Argentina, de Israel, de, tu, tu, tu, tu, de y Perú, del profesor Salomón. Que eh, este eh, programa eh, era un programa infantil, ¿no? No, solo era no, no, es que para la gente, para la gente sí, pero, que nos está viendo de Argentina, no. de Perú, de Israel, contarles. Perdón, Claudita, fue una broma tonta que hice. No, sí, no fue se preocupe, un, un, un, no un, un programa no infantil que iba en Vega visión que yo partí primero, Yo era yo y dos títeres, y fue creciendo, creciendo, y llegamos a eso con muchos corpóreos, con muchos monos, con mucha historia. Teníamos hasta un doctor, teníamos medio del programa. Ya teníamos todo, todo, todo, todo, todo. Era como un matinal de niños, ¿cierto, Kurt? Sí, hijo. Así es. Hacíamos, no sé, pero hacíamos programa. Y a todos los. En la semana, ya de lunes a viernes, y, eh, programa más cortito. Y el, el el sábado, programa de larga duración. Teníamos, bueno, sacamos discos. Eh, bueno, muchas cosas, muchas, muchas cosas. Fueron seis años intensos solo TV. Oye, Kurt lo no estaba mostrando a Salomón y tú, tú, tú, tú puedes lo muestre, lo que yo. Sí, bueno. Lo que me queda de, del Marchandaisis. No, algo. ¡Oh, es que eso, qué buena! Eso sí, que, eso sí que fue una locura, es ¿cierto? Sí, pues fueron muchos años, más de 6, más 8 de años de puro éxito con Salomón y Tutu, entre comillas. O sea, Eventos, sacamos álbumes, chicle, helado. ¡Chicles! Rage, grabamos un disco, ¿no? Fue una locura para nosotros. ¡Qué increíble, ¿eh? Oye, y, pa y Pablo sigue, sigue, sigue, mi miró el Pablo, me imagino, ¿no? Sí, pues sí, sí. Sí, yeah. hace poco nomás hablé con él, que está bien, todo tranquilo, pero él se dedicó más, quiso dedicarse más a las charlas motivacionales como Zamora. ¿Es y no, no está viviendo en Santiago, ¿no es cierto? Eh, sí, o sea, vive en Olmue, a veces está aquí en Santiago, a veces está en Viña. Es como un, es un gitano este Pablo Zamora. Es, es otro personaje, ¿no es cierto? Sí, pues yo, yo para mí es como es mi hermano en el fondo, porque eh, eh. con él viví los, los mejores momentos de mi vida, sigo... Tan buena onda como siempre, y hay que quererlo como es nomás, él es muy especial. Y yo, yo qué sería con un primo. No, por supuesto, también te quiero mucho, por supuesto. Dan celoso, aquí, dan celoso. Ahí está lo... Mira, ahí está un videíto. Cuenten, cuenten. Sí. Lo que pasa es que con Pablo, la virtud que tiene Pablo es que, aparte que es muy talentoso, aparte que él tiene una mente muy creativa, y, y siempre partimos perversa. de cero y ganando lo mismo, hasta cuando llegamos a ganar mucho, entonces eso se agradece en un compañero que no le viene la avaricia, o no le viene el decir, oye, yo quiero ganar más, no, él siempre fue honesto mitad y mitad, y así se mantuvo hasta el final ¿Ven? Mira, querido ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Yo soy con soy bondadoso, aquí hablamos los tres lo mismo, hasta el momento ni uno Pero interna, ya, no te rías. Ya entrarán los oficiadores, ya entrarán los oficiadores muchachos, ¿no es cierto? Como dijo el Kurt, hay que partir de cero hasta llegar sí, a arriba. Oye, Kurt, una pregunta que siempre he querido hacer, cuando te viene ese programa donde te depilaron, que es cosa, algo con cera depilatoria, que es una cosa que las mujeres hacemos por lo menos sí. dos veces al mes, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sentiste? ¿Te pusiste en lugar de la mujer? ¿Cómo no, fue esa experiencia? Porque para todos es. los que nos eso ¿Ah? partió desde, desde el inicio cuando hicimos el primer Hermano Sin Dolor después de pegarnos con todo y ya no había con qué pegarse alguien dice oye, hagan depilación ya, pues. pero la gente como que de repente se, horror, se horroriza mucho pero no duele tanto ¿cachai? pero no. es un juego y en el fondo del programa jugamos de como que realmente es un dolor tremendo y de repente no es tanto pero bueno me eh, gusta mucho ¿Sí? y después tirar limón y echar cosas así como que la gente ¡guau! se está echando limón pero no es nada pero... Da. Y con la no, no, no. media enfermera Sí, pues, ¿quién va a joder, güey? No, no deben, ser, deben ser la misma de, de Morandé, en el fondo sí Mi depiladora oye. es una gordita, así, bigotúa Era otra que Se saque los bigotes, entonces, pues, No se depila ella Oye, Kurt ¿Qué? Pero de tanta locura que hacía con el Pablo, de los hermanos sin dolor ¿Alguna cosa, alguna vez te dolió harto así? Las cachetadas no, una, Bueno, una vez eh, Pablo Yo estaba haciendo un, un gallo del tiempo En un croma yeah. Entonces yo decía, bueno, yeah. eh, Chile va a venir Con muchas ráfagas, muchas cosas Y me empezaron a tirar cosas ¿Cachai? Cosas yeah. inéditas Un, un televisor, eh, un carro supermercado Y yo lo esquivaba pues, Yo lo iba esquivando Y de repente oh. veo que alguien agarra un manurio Y me lo tiran Pero yo nunca pensé que era un manurio de fierro ¿Cachai? Y me llegó en la cabeza y me tuve que ir al hospital y quedé con tech cerrado y estuve como una semana y media sin trabajar en el hospital. <risa> Uy, pero perdona que se rieron. Pero fue heavy ese amo. ¿no? Sí, Qué fue luto. heavy. Podría haber muerto. Estaba Morandé en Morandé Estaba en, no, en Panoramics. Ah, bueno, ahí empezó el hermano sin dolor. Ese es el programa de Sergio Lago, ¿no es cierto? Sí, pues, de Sergio Lago. Ahí empezó el hermano sin dolor. Eso, es, eso era en Chilevisión. Chilevisión. Okay. Oye, ahora el, el, viernes, el viernes voy a grabar el programa de Sergio Lago, el que hace en la noche. Ah, sigamos de algo. Sigamos algo, sí. Voy, voy claro. contigo a, a, a promocionar nuestras tortas. Vamos a grabar. Oye, ah, el, viernes, claro. el, viernes, el día voy a grabar un programa nuevo del Toti Sichel, que se llama Contigo en Directo, que va a las 3 de la tarde en Chilevisión. Bueno. Es un programa nuevo que voy a grabar hoy día, una ahora al mediodía, para promocionar mis tortitas. Cur, ¿cuándo bueno. estás de cumpleaños? Cur, ¿cuánto está el cumpleaños? El 10 del 10 del 74. Ah, ah el 10, o sea, el 10 de octubre. octubre. Mira qué buena fecha. ¿Qué signo? Libra. Libra. Ah, por eso bueno, esa sonrisa, pues. La torta, te la, llevo, la torta te la llevo yo, ¿ah? ¿eh? Ah, buena. Pero eso deberías tener una mujer que llevara torta, una famosa que llevara torta. Sí, deberías tener tu negocio, con no. ¿Ah? Una mujer también, cierto? Pa la cierto para los hombres. Una mujer así como famosa, regia, que vaya a dejar las tortas. Así amplías tu sí, negocio sí. con Miguelo. ¿Sabes qué es el de torta? Yo tengo una, una admiradora en las redes sociales. Ya. Está de cumpleaños la otra semana. ¿Ah? Me pidió una torta. Ya. Me pidió una torta y me pidió que... me que, que ella, yo, le, yo le dije, bueno, yo voy a traer ahí un video en la entrada de tu casa y todo. Me dijo, no, quiero que tú seas mi invitado en mi cumpleaños. Y le dije, pero ¿y cómo van a dejar el a tu departamento? Porque uno, yo cuando dejan torta es difícil, uno no puede subir, la gente baja nomás, uno pasa sí. la torta y ¿cachai? Y me dice, no, no, si no si yo quiero que tú estés en mi cumpleaños, quiero que seas parte de mi cumpleaños. Legítimo. más más. Le <ríe> digo, ¿quién viene? No sola, pero tú quieres que sea mi cumpleaños. Y me estás hablando en serio. ¿Eso no es tu chiquillo? ¿Ves a hacer algo? ¿Sola? ¿Sola? ¿Y quiere aquí voy de regalo, güey? <ríe> Ponte una cintita equipo, Una cintita. ¿Quizás voy a tener que hacer el amor? No, no quiero, güey. Llevas como cinco meses sin nada. <risa> Oye, hablo no, no. haciendo toalla. Esa es otra locura que ha hecho mi compadre. Oye, que me, Bueno, ya yo no trabajaba con él, pero pucha, lo, lo veía por la tele. Y qué manera de reírme con ese baile, la toalla, cool, güey. Sí, bueno, eso, eso iba a ser con dos actores. Iba a ser dos actores que lo hacían y, y nadie quiso. Y yo le dije ¿Tú, al a... productor... Y supone bueno, que tú con quién eras y tú con quién eras. Podría haber sido Beto Espinosa, podría haber sido eh, Gustavo Becerra. Ya. Había un candidato. ¿Y por qué no ah, lo hicieron? Porque no todo actor eh, le gusta se salir desnudo. Se presta. Se presta para el cuento, ¿cachai? Es, un, es, es algo súper es difícil de hacer, que en el fondo... La gente se ríe porque me tapo mi, mi parte íntima con, con tontera y obvio claro. que se ve un poquito siempre se pasa un poquito pero el juego de la gente mal Kiki que lo celebra todo y que se enoja eso ayuda mucho. Oye, Cooper, ¿Y ¿Se viste se te... vuelta en ese programa o no? no antes como la parte de atrás o no? Atlanta, ah, sí, también pues se me ve el foto, obvio pues. Sí, Repete y en la parte de, de, de la tula. En la parte, ahí está la imagen, de la parte de la tula también, ¿la tenías tapada con algo o algo? No, a, nada, o a... nada, sí. Esa es la esa es la magia Al aire que no, libre. la no se veía, po. O sea, cuando cambiáis la toalla, se te veía, po. Pero muy muy poco, ¿cachai? Igual el, el director te pincelaba para que la gente pensara que se veía mucho, pero no, no se veía casi nada. Te pincelaba para que pensaran que era más grande. Sí, po, se hacía frío porque <risas> esa época, era invierno. ¿Y qué dijo tu señora cuando vio ese espectáculo? es que me conoce como soy nomás, yo soy súper poco pudroso en el cuento, hace como que el para mí el cuerpo no tiene, no hay tabú, no existe, oh, y si es humor bien. y se hace con seriedad y, y funciona, no, no tiene por qué ser complicado. Oye, es súper entretenido, a mí me gustó, cuando uno, cuando uno le pega con algo ah, no, con tu tu, tu tu personaje que recorrieron todo Chile, hicieron mil cosas, con este, con este personaje no, tenía nombre el de la toalla, ¿no? tenía nombre, eh, no, no, no tenía nombre no tenía novia. Solamente... Es como que la sonaba la música. La, na, na, na, na, Oye, pero ¿y alguna alguien te hizo contratar para un evento? Haciendo el de la sí, sí, pues, que es que sí, pues, uh, sí, pero también es complicado hacerlo en vivo porque claro. ahí ya no tengo control del cuento, ¿cachai? Como claro. Que cualquier persona me puede sacar una foto, salgo en Loom. Pues, ja. Sería horrible. Sí, claro, por eso decía que. Un personaje que pegó mucho, que todos hubieran querido tener un evento, pero es difícil hacerlo. Una ¿no? vez alguien me llamó y me decía tenía como dos millones para hacerlo. Y yo le dije, mira, oh, oh. yo lo hago por cinco. No me llamó. <risa> ¿Y, por, oye, ¿Y por cinco lo hubierais hecho? Sí, por cinco sí, porque en el fondo, en, en el programa me cuidan mucho, ¿cachai? Nadie va, nadie apagan todos los celulares, apagan todas las cámaras, claro. un evento me sacarían 800 fotos y saldría en todos lados. Claro, no, no y el riesgo también es que se te caiga la toalla y todo. No, sí, no, puede que... pasar cualquier cosa. Pero ¿algún no te da vergüenza lo que estoy haciendo si no te da nunca? Sé que no porque estoy trabajando. Segundo, eh, la escuela de teatro te, te quitan mucho el, el, el pudor, ¿cachai? tu parte, no sé, tu cuerpo ¿Sí? es, un, es un arma de, de, de trabajo y uno el lo hace emocionalmente. O si sea, hay un desnudo en lo que sea, en una película, yo no tengo problema de hacerlo porque estoy trabajando, pero si, obvio si se si si, si, si si me cae la toalla de, la, bañando y hay gente, me da plancha, pero como estoy ahí trabajando, no, no me da. Oye, culo, no, es muy divertido, no es muy divertido. Pues no te cu esa cuenta de que puede comer cosas asquerosas, como que hay, sí. hay algo en ti como que va más allá de, de lo normal de la gente, como, como de, un desafío, siempre te gusta como estar desafiando las cosas. Sí, no, y aparte, cuando yo actúo o hago mis personajes, yo lo hago lo, lo más profesional posible y lo más serio posible. Entonces, eso hace, y la gente me lo dice, que usted cuando no se ríe y la cosa es muy, muy para la risa y no te ríes, la gente se ríe más. ¿Cachai? Porque es como cuando uno cuenta un chiste, si el gallo que cuenta el chiste se ríe, ya el chiste no es tan bueno, ¿cachai? ¿Cómo se va a reír el que cuenta el chiste? Claro, eso, eso oye, es verdad. Bueno, ahora. Oye, ¿Y con ahora... puedo dar unos saluditos? Sí, dale, dale, dale. dale. Tenemos muchos saludos. Cerrot dice: Buenos días. Que salude, por favor, como el pajarito Kurt. Tú, tú, tú, Eso tú, me chico. están pidiendo. Lo hacen así. Hola, amigos. Soy el pajarito tutututu. Les mando muchos saludos. Chao. <risa> <risa> Oye, qué estienda tutututu la voz tienda que tiene. Tiene voz de niño. Así como así. Alejandra Bancheri. Saludos, chiquillos. Feliz miércoles. dale. Un besito para ella. Ariel Vargas, yo veía el Solo TV. Qué Hola bien. Kiwi, ¿cómo estás? Te vengo, Sal, a, saludar. Te vengo a saludar. Solo Qué TV bueno. es tu canal. Hoy lo que pasa es que, bueno, le hemos contado otras veces, pero de Solo TV, bueno, algunos ya llevan una carrera, otros estaban recién empezando. Salieron muchos talentos, bueno, como mi compadre sí. Kurt Carrera, la, ya, ya la Renata, la Renata Grado ya era conocía, pero también estaba ahí. León Murillo, que era nuestro actor y libretista, famosísimo. Eh, Rodrigo González, famosísimo. En un sí. tiempo también estuvo eh, Antonio De Marco, el que, la, el que era el humorista, Jorge Pérez, la Elbecia Viera. Sí, o pues... sea, un lote muy grande de talento que nosotros en ese momento no, no, nunca pensamos que todavía. Bueno, ahora son todos más famosos que yo. <risa> no, pero imagínate que. Hoy en día es necesario un programa infantil, yo creo. Después de, eh, bueno, 31 minutos, solo TV marcó una época. Y hoy en día, factiblemente, uno necesita eso porque los niños ven puros eh, internet, ven puro cable. No hay. <risas> sí, pues, hay un nicho ahí que falta llenar acá en Chile. Eh, oye, Kurt, lo que, nosotros, lo que nosotros nunca hicimos fue haber grabado los chascarros solo TVA. ¿eh? Porque, oh, supiera la, la estupidez que hacíamos en las grabaciones o no. <risas> Nunca sí, grabamos tanto. No, hacíamos de de todo. Dosis, de dosis. <risa> no, imagínate que <risa> nos faltó también hacer espectáculos con solo TV, ¿cachai? Claro, hubiéramos, hubiéramos hecho un jornal. Claro, justo cuando íbamos, oye, íbamos así, con disco, con todo, nos sacaron. <risa> Porque dijeron que el programa infantil así, con corpóreos, estaban pasados de moda. No, ¡Mita! oye, ¿Te acuérdate, acuérdate cuando quedó la ¿Eh? embarrada, cuando el canal Mega empezó a patentar los monos y Olga oh. se murió. Mira, había, primero, esta era como una idea externa de un, de un, de un productor y un, el, la persona que hacía los monos, Juan Carlos Olmo, le vendieron una idea al canal. A mí me encargaron me había contratado y me pusieron en este proyecto, ¿no es eh, Y lo, entonces ellos tenían como la, eh, la licencia de los monos, la persona que lo hizo. Y empezaron los problemas y de repente el abogado del canal inscribió todos los monos a nombre del canal. Cuando empezaron, <risa> que, la, que era un éxito. Le sacó oh. foto, iba sacándole foto a los corpóreos y lo empezó a patentar. Ah, increíble. Oh. Bueno, según ellos era legal, no voy a decir que tenía razón? la razón. No, pero sabes que es verdad, eh, a mí me pasó en Televisión, me pasó en Morandé. Tú todas las ¿Ya? cosas que haces en las pantallas de que estás haciendo le pertenece al canal. ¿Al canal? Exacto. Sí, claro. entonces tú tienes que eh, patentarlo mucho antes. De que lo metas a la televisión Pero uno nunca sabe Qué va a funcionar O qué va a pegar Exacto. Pero bueno Los canales son así Oye Ya quería contar lo sea, no sé si contarle Pero una es inédita que se, Nunca lo hemos contado al aire La gente que empezó la disputa Y uno de los ayudantes De, de, de, de, de, de los que habían hecho los monos Se quedó como el, A cargo de los monos Porque los monos que que hacerle mantención Todas esas cosas ¿caché? Y un día Vamos a entrar a grabar supongo que el Miércoles A las 9 de la mañana nos sea, grabamos Las largas Todo el día ¿no? sí, Y vamos a entrar a grabar iban a buscar los monos y todos los títeres, los que estaban desgollados. <risa> ¿Fue un asesinato de monos? No. ¿Qué es hizo culo? eso? No, no estoy mintiendo, ¿no es cierto que es verdad, Kurt? Sí, pues sí. Estaban todos desgollados, güey. Los mataron, no. los mataron a todos. Los mataron. <risa> <risa> <risa> nunca supimos, nunca se averiguó, pero que me me fue alguien que justo coincidió con todo esto, no, no quiero, no quiero acusar a nadie, pero fue muy raro, ¿no es cierto, Kurt? Sí, pues. Imagínate todos los monos en la mañana cosiéndole el cuello, poniéndole un cintillo, así un collar, le el cuello. Vos aquí Interna se... tendremos videos de ese programa para poner al aire. Oye, yo te mandé uno. Te mandaste dos. Le mandé como tres. Ya, <risa> lo dejé en jaque. Vos Interna dice que los va a buscar. No, me digas con cosas amiga, aquí está... <risa> No, pero fueron, fueron años muy bonitos, los sí, chiquillos. Sí, bueno, era muy, era, mira, digamos las cosas. Para los actores, Kurt, para los actores, como que es un trauma ser corpóreo, ¿no? No, aunque el Kurt era lo que menos alegaba. No, porque en el fondo una pega y, y también eh, hacer la voz, yo, yo hacía la voz y estaba dentro del corpóreo, entonces. Claro. En el calor, en el el ¿no? Biófono, sudaba como chino, no veía nada. Claro. Pues, entonces, igual no. era, era sí. simpático no, hacerlo. Nosotros tuvimos muchos actores que no les gustaba. Era como que lo peor de ser actor es estar dentro de un mono, según algunos. ¿qué te? Pero así si empiezan mucho y se hacen famosos. Exacto, pero en esa época era, era un buen programa, no, no se pagaba mal. Entonces eh, le servía mucho a los chiquillos que estaban comenzando, ¿qué te? Pero, pero fue un lindo desafío, ¿no? Y lavábamos sí. muchas, muchas, muchas horas, muchas horas. Entonces, los chiquillos que han muerto, si pues, estar adentro de un bueno, no es fácil, hay que saber... Sí, hay... Bajaba ahí de peso, así que por lo menos una cosa buena que sí. venía. Aparte que hay que saber hacerlo, no cualquiera lo hace bien, ¿eh? porque hay que, hay que mover mucho los brazos, hay que ser muy expresivo corporalmente. Sí, porque el, el, el mono tenía el rostro ya con sonrisa y nada más. ¿no? <risa> Entonces, <risa> la expresión corporal es, es, es fundamental. Oye, muchachos, eh, eh, introducamos a nuestro querido yoguista, le digo yo, nuestro <risa> sensei. Juan Pablo está por ahí ya o no. Juan Pablo Yoga, buen día. Oh, hola, hola, hola, hola, ah, ah, sí, Hola, cómo están? Cómo está, Juanpi. Muy bien un gusto bien que tenerte están. de nuevo. Hoy ahí está Kurt. Tú, tú, tú, tú, tú. Hola, <risa> Kurt. ¿Cómo estás? Hola. Bien. Saludos. Oye, yo estaba escuchando. Aquí, sí. Hola, hola, hola. Oye, te, yo hermano? estaba escuchando. estaba súper entretenida la la conversación desde que se te cayó el micrófono, se te cayó el celular, todo. <risa> <risa> Estaba muerto muerta la risa. Y sabéis que escuché... Bueno, el, el Kurt dijo dos, unas cosas súper interesantes que es de los programas de niños, que me pareció súper, súper interesante la posibilidad de, de seguir haciendo ese tipo de cosas porque, porque son necesarias, sobre todo ahora, que están los niños en la casa, eh, están haciendo tareas, en clases online, pero, pero se está perdiendo esa instancia de, como de conectarse, de conversar, de ver cosas distintas, que no sea solamente matemática, lenguaje, sino que también otras cosas como como sí. emociones también, ¿no? Como valores importantes que sirven para la familia, así que yo creo que debería debería hacerse algo así. Sería súper entretenido. Algo bueno, entretenido también. La Super explicación, cuando acabó Solo TV, que era que uno, que como que los corpóreos estaban pasados de moda, que fue pues, sí. porque en el cable estaban los teletubbies, un montón de armar, un montón de personajes. Y que bueno, y también el cable, la televisión de cable, había mucha programación infantiles, como que también, como que eso. Pero a nosotros, cuando nos, se fue a otro programa, le iba, no, es por, no es por ser de Jalisco, pero le iba muy bien en sintonía, muchos auspiciadores. Pero llegó una decisión que al canal llegó a un ejecutivo nuevo, que dijo que no, esto no va más. Y nos sacaron. Así de la cosa. Y fíjate que hay poco. Ay, eso el de la TV. Ese ejecutivo estuvo el ejecutivo tuvo como seis meses en su cargo y después lo sacaron. <risa> Claro, pero, pero sabes tú que hay súper pocos hay super pocos eh, programas infantiles. Sí. Yo ahora tengo una niñita, tengo una niñita de un año seis meses y ve monito y ve, ve las mismas canciones, la, los mismos temas de siempre. Es como, como... Sí, pues, eh, la, bueno, ah, y, y ve las mismas cosas de siempre. ¿me exacto, eh, exacto. Bueno ahora, sí, sí. ahora hay un canal ahora, un canal que sea, una programación especial que se llama TV Educa que es de ah sí sí sí infantil Fácil. Sí. ¿Podríamos presentar Viverio? un proyecto, Curl? No? ¿Cómo? ¿Podríamos presentar un proyecto ahí? Eso, sí, sí. Obvio. ¿Tres ¿Tres por por el... por yo, aparte, enfocar más adelante, si es posible, tampoco es como una meta, pero a tu, Tutututu, tu, tu, con cercanía a los niños, porque en el fondo el pajarito, a pesar que ha hecho humor y, y, y siempre se burlan de él y funciona mal no. el humor, él sigue siempre un niño, ¿cachai? Y él el siempre tiempo, mira con la visión de niño y por eso se ríen y, y, y, y, y gusta el juego, pero... Si lo enfocamos directamente a en los niños, pasaría colado. Exactamente. Oye, o sea, yo podría ser como el profesor Salomón y tú como tutututu, tu, tu, tu, pero en, ver, en, versión más, en versión más sana. Así. Versión sana, sana. Y un profesor Salomón educando, más bueno. Educando. Sí o no, pero Mira, oye, puede ser una gran idea, Kurt. Sí, puede ser una gran idea. Y aparte que en época de, en época de crisis todos los proyectos son buenos y... ¿no? Así es, ¿Oye? hay que aprovecharlo. Sí, away. hay que aprovechar eso, Kurt, y Juan Pablo ¿Kurt? hoy nos va a hablar de algo muy importante. La última, pregunta, la última pregunta, pero Kurt, el tutututo tu es tuyo, ¿no es cierto? Sí, ¿no? está patentado por ya. mí. Ya. ya la... El kiwi se quedó preocupado. No, no, pero después no le corten el no cuello <risas> al Kurt. No, lo que, voy a patentar tú, lo voy a patentar tú, ¿no? Me lo quería cagar al Kurt. Perdón, Claudita, ahora sí, ahora sí, perdón, perdón hija. No, está bien, está bien, era importante, era una pregunta importante. <risa> no, lo que Vamos nervoso. a hablar hoy con Juan Pablo, porque estamos preocupados de nuestra salud mental, nuestra salud psíquica y emocional. Entonces, ¿cómo podemos gestionar estas emociones, lo que nos causa el encierro, que es como pena, tristeza, angustia, quizás un poquito de depresión? Entonces, ¿cómo poder mover estas emociones? A sentirnos un poquito más relajados, a poder eh, pensar que esto es un proceso cortito y que lo tenemos que vivir. Entonces, por eso Juan Pablo se va a explayar, obviamente, que es una materia que me apasiona. Eh, ¿Cómo podemos ayudar a la gente que nos está viendo y que nos va a ver a poder eh, cambiar este estado? Sí, mira, no, no voy a explayar tanto, ¿eh? pero, pero por ejemplo, pero por ejemplo el, el Kurt dijo que se había ido a Arica, ¿no? Tuvo de vacaciones en Arica. Sí, pues sí. sí, yo también y, estuve feliz, en la, en la, y... Sí, pues no no, no, no no, fui al casino lamentablemente, pero, pero sí fui de vacaciones, llegué acá a Santiago y me ¿Ya? encontré ¿Ya? también ¿Ya? con todo ¿Ya? este proceso de pandemia que empezó la, la, la, el, el virus, nos empezamos a meter a la casa y a muchos nos pasó que también teníamos como esa constancia de estar, en, de, de, estar de vacaciones, un periodo así como como volviendo de vacaciones nos encontramos con esto, que fue súper intenso. Entonces, muchas veces afloran estas emociones que son difíciles de, de manejar, porque ya veníamos con una... Con un, eh, por lo menos acá en Chile, eh, Chile comienza a trabajar desde marzo en adelante, ¿no? Como que ahí empieza, sí. y todo este proceso no, no, nos vino súper difícil, aparte del teletrabajo, aparte de adaptarnos a, a nuevas formas de, de convivir y de trabajar, y nos pasó que las emociones de repente se ponen un poquito intensas y se ponen como... nos da como un poquito de angustia, nos dan sensaciones como de... de, de no empezamos a acelerar o, o pensamos que, que tenemos que hacer muchas cosas y la verdad es que este proceso, eh, aparte de ser complejo, también es súper lindo porque tiene esa capacidad o esa posibilidad de que nosotros podamos entender lo que está pasando, de poder sentir que hay un proceso de transformación importante, que el mundo está cambiando y es un proceso bonito de poder entender ese cambio eh, como en sintonía o en armonía. Porque, porque es bonito lo que, lo que pasa finalmente, de poder descubrir nuevas eh, formas de convivir, nuevas formas de, de entablar conversaciones. Por ejemplo, estos programas que, empiezan a na que nacen y que se produce un, un espacio de convivencia, se producen nuevas formas de, de comunicarse, nuevas formas de de entender la vida y, y finalmente yo creo que yo creo que eso es un momento de reflexión también muy lindo para que cada uno de nosotros pueda entender y pueda ir modificando para mejor su vida. Sí, pues, yo, yo quería aportar en algo porque en el fondo dale, yo dale. nunca hubiera pensado, yo a mi padre que ya está jubilado, cada vez que voy a verlo, sí, pues está todo el mes conmigo disfrutando, pero en la época cuando él era joven, entre comillas, activo, mi papá nunca estuvo en casa porque estaba trabajando y, y, y se iba por dos meses y volvía. Entonces es increíble que hoy los, los hijos pueden eh, tener a su padre seis meses en la casa y disfrutándolo al máximo. Entonces eso encuentro también que es un beneficio muy enriquecedor para el niño. Exactamente. O sea, tiene todo esto tiene una parte negativa que es difícil, pero también tiene una parte positiva súper bonita. O sea, eso que dices tú, por ejemplo, lo que nos pasa, por ejemplo, a mí con mi hija que tiene un año, es chiquitita y también he tenido la posibilidad de estar todos estos meses con ella, eh, criando, mirando cómo crece, un montón de cosas. Claro, hay otros temas que son más difíciles, que, que requieren más tiempo, ¿no? Temas, no sé, económicos, temas laborales, temas que hay que ir desarrollando a poco, con mucha conciencia, con mucho cariño también, para que, para que no, no, no nos haga sufrir tanto y a mí... Persona, imagínate yo que hago clases de yoga, de repente, bueno yo desde octubre del año pasado que ya no me cuesta hacer las clases porque con todas la, las manifestaciones, pero, pero también he tenido que adaptarme a eso, también no ha sido fácil, pero es un proceso que, que tenía que vivir nomás, tenía que, tenía que vivir este cambio de que ya no puedo hacer clases en vivo, digamos, no puedo estar con las personas que es algo que me encanta, pero ahora tengo que... Claro, claro, imagínate vos Mira, eso fue en enero de este año Por ejemplo, mira Con, con 50 personas En unos sí, paisajes súper sí, ¿Dónde está esa que es muy linda la foto? Esa es la laguna del Inca, eso en Portillo Sí, vos Qué Claro, lindo. Ese, ese fue un proyecto Muy lindo que se la llama ese lugar. Sí, sí Ese fue un festival de música Todos todo ellos son músicos Son estudiantes sí, de música oye. clásica Que yo le hacía clases, por ejemplo era, estaban una semana concentrados con profesores del extranjero, donde, donde practicaban música así, pero a full. Y imagínate, gente que tocaba el violín, con trabajo, o sea, tienen problemas musculares intensos, pues, seis horas practicando un instrumento. Entonces yo me dedicaba a ayudarlos a, a, a mejorar la postura, a relajarse, a respirar, porque también es súper tenso. Eso, eso era, como una, era como una cuarentena también, porque era una semana en el hotel así sin salir, todo el Cur. día ensayando, practicando, y... pero fue muy bonito, una experiencia preciosa. un retiro ¿Tú, espiritual, tú, casi. Exacto, ¿verdad? exacto. Perdón que pero, pero, ¿cur cuando fuimos a grabar a Portillo, fuiste con nosotros, ¿no? O sea, yo he ido, me acuerdo de haber grabado, pero no sé si fue contigo, fue con Salomón, pero se pasó muy oh, bien. Que, bueno, lo, lo, lo, cuando íbamos con lo, a grabar a nosotros la, en la nieve, no, cuando estábamos en el programa de San <risas> no sufrían, sufría, no, imagínate, la altura con ese chasque quedaban todos desmayados, pero era, era heavy, o sea... Exacto, exacto. la eh, una del inca en la altura cotota yo caminaba ahí, me pasó una vez, cuando fui, fuimos a grabar, me agarró como la relación pública del hotel, era como una alemana, entonces me... Oh, aquí voy a mostrarte todas las instalaciones, y yo hablando y caminando, hablando y caminando con ella, y de repente me vino la pálida, y caí, casi me desmayé. <risa> ella, estaba, ella estaba acostumbrada, porque, ¿sabéis? Y yo no sé por qué claro. y me ahí tengo que poner oxígeno y todo... <risa> Porque, hey, bueno, ya me fui ya. Perdón, Juan Pablo, siga No, pero bien. es que pasa, pasa, o sea, a mí también me pasó. Cuando yo llegué, la altura, la altura te pega súper fuerte y hay que estar un, hay que no estar es un que... rato haciendo ejercicio y todo. Exacto, y cuando está con nieve, cuesta mucho caminar en la nieve, entonces el esfuerzo es con Claro, bueno, ahí, ahí estábamos en enero, no había nieve, claro. si te fijas, no, no hay, es, es temporada, no, no es ¿Temporada? temporada de nieve, en eso. claro, temporada de verano, entonces no... Pero igual, pero aún así, claro, el ambiente, el clima, todo producía que uno caminaba un poco, bajaba la escalera y se aceleraba. Entonces, lógico. Ahí está, claro. Y mira, fíjate que fíjate que ahora que hice eso, también muchas veces el encierro acá en cuarentena también pasa eso. Independiente de que estemos en Santiago, de repente como que también, y la mascarilla también, ¿no? Cuando nosotros vamos, salimos, a ti que te debe pasar, que tú que soy súper acelerado, entonces estás con la mascarilla. Claro, no, me es un efecto parecido, es un efecto como parecido. Un aobo, ¿no? Exactamente. Es y eso produce, de repente uno dice, ¿por qué me duele la cabeza? No sé, anda como un poco mareado y justamente eso, yo creo, este es como. No, y lo, también pues, pues, lo que fue Juan Pablo el sábado, bueno yo estoy, yo estoy diciendo tantas cosas y salgo harto a la calle ¿eh? por diferentes sí. motivos, por las tortas, por la, a la ayuda de la municipalidad, al a, a, a, a, a, a, a y el sábado. Eh, me desperté tempranito, me desayuno, dormí un rato realmente de repente como a las 11 de la mañana empecé a sentir la garganta apretada, Y me empecé a perseguir, dije, me dio el morón a con todos los que había estado, después de que a Miguel, lo cagaron las tortas. Fui calladito, me la tenía más, saqué un teléfono, me lo puse, así calladito. ¡Oh, y por suerte que no era nada. Incluso me dice, Estaba en otro día en la municipalidad, estoy tigita, cabrón. Pero, oye, dice que la perseguí, pero... La Claudia sabe, la cosa que contesta es que está... Me llamó, me llamó. Sí, Sugestionado Sugestionados, eso pasa también. Claro. Claro. ¿Tú no sales nunca de la casa? Sí, yo soy el único que sale de la casa. Ya. Sale. ¿A las no, preparar, bueno. a, a comprar parafina. De repente me han tocado algunas grabaciones que me invitan de otros programas y he tenido que ir porque es buena la plata, Perfect. se necesita. Y lo sí. he hecho. Hoy día tengo programa en Dale Play de Mega de nuevo. Ah, sí, sí, sí. sí. Mm. Ah, sí. Y tengo que ir con permiso, me hacen el test del de, cuento de COVID y ahí a recién entrar. entro a, al estudio y no hay camarógrafo sí. y es súper seguro. Pero yo vi una promoción que está ahí esta semana, hasta ahí mañana. Sí, es que ahora voy por segunda, le gustó lo que hice. Era eh, muy hiciste? bueno. Cuéntanos <risa> que hiciste. Qué locura hiciste. Cuéntanos qué hiciste. Eh, no, es que fue chistoso porque en el fondo es un programa que tú adivinas los cantantes. En el fondo es como un concurso donde tú te escucháis música es y adivináis los cantantes. Y Viñuela, como, como es bueno para la talla, me dijo: A ver, hágase a don Francisco. Y empezó a hacer tontera. Y él dijo: Mira, tenemos el anti-Kramer. Y de ahí partió el anticramer, el anticramer. Y le gustó y ahora vamos a hacer esa opción ¿cuándo me... es para verte? ¿Cuándo sale al aire para verte? No, el, el primero que hice fue el jue... va, va este jueves y hoy día grabo y va a ir para 30, 20 días más, yo creo. ¿A qué hora, a, ¿a qué hora sale hoy? A las, las 21.00. No, mañana, 22, mañana. 22 mañana o es que ya este no, no sé qué día es. Ah, hoy día, pues, ¿no? Mañana. No, ¿Qué ¿qué día es hoy hoy. No, mañana. Sí, Bien yo miedo. ya no sé qué día estamos. Clarito, entre todos? No, se uno, bueno. Oye, aquí no sé si Juan Pablo te puede ayudar ¿Y cómo ha sido tu convivencia eh, con tu mujer, con tu hijo en la casa? ¿Hay tenido algún problema? ¿Ha sido difícil llevarla? ¿Ha sido bonito? No, eh, todo bien, porque ella también Yo soy un niño más en la casa, porque somos tres niños <risa> Pero... pero... Sí, es verdad pero sí lo que he notado es que sí, pues, estamos más irritables en, co en cosas cotidianas. De repente, no sé, oye, que no lavaste los platos. ¿Cómo que no la Bueno, y al tiro uno sube el, el tono a 180. Entonces, sí, tenemos eso de repente, estamos súper bien. Y de repente ella me dice algo y yo le discuto. Y ese discuto subió un 70%, que antes no, no tenía Pero que un ser 30. Así. Claro, sí. No, eso, eso pasa común, eso es súper común. Pasa a cada rato. Y, yo tiene que, y tiene que ver con, con esa costumbre, no con esa costumbre que teníamos siempre, pero ahora es constante, entonces aumenta el aumenta el roce Sí, y aparte, eh, yo soy igual bien llorón para pa películas, para pa ver cosas, <risa> y te juro que he estado llorando más de la cuenta sí. ¿Mira? Claro, sí, sí porque claro Porque da, da mucha pena, o de repente veo una historia uy, te emocionáis tanto porque estáis tan sensible que querías abrazar, querías ver a tu gente en sí, las difícil. emociones, exactamente. Se emocionan muy, muy a flor de piel. Exactamente. ¿Y qué es lo Por primero lo que quieres hacer cuando termine la cuarentena? Lo primero. Lo primero. Algo que quisieras hacer. O sea, me encantaría ir a actuar a un bar con gente llena. Lleno el bar Qué ¿eh? buena. Me encantaría. Sí, ahí, ahí me siento Ay. cómodo, me siento feliz. A propósito de eso? La, de la familia, Masita, vengo, vengo de ver a la familia un mes, Arica, entonces... Claro. En eso estoy lleno, pero en, en, en hacer cosas, en lo que me gusta, no me encantaría hacerlo. Pero bueno, sé que no al... se a poder todo este año ya. Con Cure hemos tenido diferentes etapas de trabajo. Bueno, les contaba cuando trabajamos en, en, en, en, en el Acompáñeme, con Jurito Videla, que ahí, ahí nos conocimos, después de Solo TV. ¿Qué año fue eso? En ¿Qué año fue 94, eso? 94, más o menos. Después de Solo TV en el 2000, después yo tuve una pasada también por por Morandé, que es de dos años, que también lo trabajamos directamente juntos, lo trabajamos en el mismo programa. Bueno, y ahora nos unió el stand-up, también hemos hecho show de stand-up, hicimos de lleno, que llenamos ahí en Vitacura, estuvo muy, muy, muy bueno. Oye, Kiwi, ¿van a seguir con eso? ¿Contamos la anécdota que nos pasó con la Kenita? Ya, cuenten, cuenten. Yo me acuerdo de una que te ha una cagada, pero no sé cuál es la tuya, a ver. Bueno, ese día nos fue en la que a la raíz. Sí, estaba ella con su pareja actual, un argentino ya casado, sí. su hija, actual el tío, el yo y la Kenita nos dice, sentémonos en la mesa de la Kenita, ¿listo? Claro, Igual yo conozco, porque en la época cuando estaba con Iván Zamorano, yo le fui a hacer un show de Salomón y Tutututu, entonces había una... Ay, para, para, para, para, para, para, para, ¡Para, Cuenta eso, cuenta eso. ¿Pero okay. qué, qué estaban celebrando? ¿Un cumpleaños, un matrimonio? ¿Qué estaban haciendo? Parece que era el cumpleaños matrimonio de la Kenita. ¿Matrimonio ¿no? No, ¿Matrimonio o no? no, no, era el, no, era el cumpleaños de la quinita no. y Dan Zaborano sí, le wey. quiso hacer el salomón y tututu en su casa y nosotros fuimos con papelógrafo y hacer todo el humor con puras tallas para ella y para él ay, güey, buen cumpleaños ¿no? buen cumpleaños, entonces bueno la, la buena onda, pues. entonces en un momento dado empiezan a hablar ellos nosotros estábamos sentados comiendo el kiwi al lado ¿Sí? mío y de repente yo eh, y la quinita me dice eh, eh, Kurt, ¿tú tienes una hija? Y le digo, sí, tengo la Flo, ah, ya, qué buena y yo le digo, ¿tú también tienes una niñita? sí ah, qué buena la opción y de repente, no sé por qué, mi, mi, mi tontera decirle yo, ¿pú? ¿cachai? Le digo, oye, eh, Kenita, eh, tú eras... Eh, ah, no, ¿Cómo? cómo eh, signo? ¿Qué signo? Ah, no. Sí, ahí está. Le pregunto, ¿qué signo...? ¿Ah? No está mi son mujer. Le digo, ¿cuál es el, tu, el signo de tu niña? Entonces, ella me dice... Ay... Eh, eh, Virgo. Aries. No, mira. a Virgo no, no. ¿Virgo? La muela, la muela. Sí, me dice me Virgo, sí, me dice Virgo. Y yo le digo, ah, igual que el signo de Luis Miguel. Aries, Aries. Aries, Aries. Es Aries, Aries. E Aries, sí, porque. el signo de Luis Miguel. Y la. Oye, un silencio. <risa> incómodo. El kiwi me pega un codazo así. El marido mirándome con cara así, con ojo desorbitado. Y, oye, te juro, pasaron, no sé, 20 segundos y nadie hablaba. Fue tal cual. Y le digo, la mía es la, la, la libre, igual que John Lennon, digo yo. Para <risa> reír un claro. poco el cuento. Pero fue muy incómodo, muy incómodo. No, Qué bro, simpática no. está tu señora ahí. A ver, déjame. Que ver la cuba, no se un pero, pero rápido, la. Ahí va. Ah, pero, está haciendo clase a la Flo. ¡Ah! No. Un saludito. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. A conocerla también. Ahí viene a conocer. Ahí está. ¡Hola! ¡Hola, Vero! Hola. ¿Cómo estás ahí? Bien. ¿Más cerca? Ahí sí, no sé si se ve. ¿Ahí sí? Ahí sí. Ahí sí. Bueno, mira, yo sé que estaba ocupada, pero una, una preguntita. Porque Kurt decía que en la casa son como tres niños. ¿Cómo ha sido esta cuarentena cuidando a tres niños? Imposible, pelean por la Play. Por todo. <risa> ¿Y Kurt también pelea por la Play? Sí. Obvio. Y con los audífonos de la Florencia del Unicornio. ¿Tenemos una sola Play, no, abo? A claro. ver. <risa> Luego tiene que hacer oye. la boda a tu señora, oye. ¿Ah? Linda, linda mujer, ¿viste? Qué linda, sí se pasó. Super. Oye, pero, pero, antes que te vaya, aparte que nos contó la historia de usted, una linda de historia de amor, un reencuentro después paciencia. de cinco años. Que eso es muy bonito. La historia que conté. ¿no? Ah, la historia de amor. Ella, yo, le, yo, A ella le conté que iba a ser famoso y que me tenía que aprovechar ahora porque después ya no me iba a ver. Y eso es verdad. <risa> en serio, él siempre hacía sus travesuras, su locura en la playa y en Arica y me decía, aprovechame ahora porque después voy a ser famoso. <risa> y bien aprovechado sí. oh, Ya Benito, muchas gracias por la buena onda Qué linda, un besito Paciencia Paciencia eso Mi hijo de 10 años Se entretiene en el play Yo antiguamente jugaba play porque Era mío ese play ¿caché? Pero me, el, mi, mi hijo me dice Papá, te metiste a, a Call of Duty Que es en línea Entonces es un francotirador que entra a una jungla y empieza a matar personas, y te juro que me han obsesionado, y, y me siento muy libre matando gente, y después salgo despejadito, salgo feliz, entonces es maravilloso ese juego. Oye, perdona, Juan Pablo, cuando, cuando dijiste matando gente, Juan Pablo se, se tapó la cara, se tapó la cara. ¿Qué pasó, sí. Me imagino que eso no lo vaya a hacer cuando salgas de cuarentena. No, no, no. Oye, el juego es muy bueno porque tú te subes a auto, y de repente hay gallos que están disparando y tú vas con el auto y los atropelláis y chao, los matáis. Entonces uno saca esa, esa ira que tiene muy dentro. A la de furia. Es este y sales muy despejado muy tranquilo Oye, Juan un día Pablo. De furia con tú tú, tú, tú, tú, Así es. Juan Pablo, perdón, ayer tuvimos una invitada a la caneta de Biden, gran invitado, sí, gran amiga. Sí. Oye, y nos contó, que a mí me llamó la atención, no quiso dar nombres, eso sí, pero nos contó que dos, dos amigas de ella se habían separado en cuarentena. O sea, el proceso que uno vive internamente es fuerte con la pareja. Por supuesto, o sea, lo que estábamos hablando, puede sacar lo mejor de uno o lo peor. O lo peor. Entonces, ahí también hay que tener mucho mucha conciencia, estar como muy, muy preocupado también de no, de no enojarse por cosas tan domésticas, ¿no? Porque estamos viviendo en un, en un mundo súper cercano, estamos con nuestras parejas, estamos estamos haciendo todo, estamos al lado, estamos compartiendo, estamos conviviendo, ya no tenemos esos espacios como de, de evasión, ¿Ya? ¿no? De, o, o por ejemplo, no sé, pues el mismo transporte, el trasladarse dos horas por Santiago, ya no pasa eso, entonces estamos 24 ¿Bien? horas, y eso, claro, produce, produce roces que muchas veces son innecesarios, o sea, por ejemplo, el tema de la losa, no sé, el tema de la... De, de, bueno, ahí es súper importante organizarse también y estar como, como no entendiendo como lo que decía Kurt, que las emociones están súper a flor de piel. Entonces, por lo mismo, las emociones bonitas, por ejemplo, emocionarse con una película, llorar, o, o la felicidad, o el abrazarse, pero también está la rabia, la angustia, el enojo. Entonces hay que tener como mucho ojo pa, para poder entender que están las emociones así para todos lados, para uno, para tu pareja, para los niños también, que los niños tienen las emociones así, aunque no se les note tanto, pero sí las sí. tienen, entonces también hay que tener mucho cuidado con uno expresar tanto, porque los niños también lo están viendo, entonces me ha pasado a mí también, o sea, no lo digo, por, no lo digo porque soy un gurú, también convivo acá y, y me pasa, y tenemos roce y tenemos, tenemos, tenemos situaciones medias conflictivas, y, y por lo mismo hay que estar como tranquilo, tratando de ir respirando, entendiendo lo que me va pasando, super, un ejercicio súper bonito es... No, es como alejarse del pensamiento, es como mirarse, como un observador. Es como ver a ver qué estoy sintiendo en este momento. Si estoy sintiendo rabia, ok, es como decir, sí, estoy sintiendo rabia, me estoy mirando con rabia. Y, y cuando uno se mira, como si, como si realmente estuviera como en un espejo mirándote, como que la tensión empieza a bajar inmediatamente, porque no es necesario tener esa rabia, se nota en la cara. Entonces cuando tú te empiezas a mirar, te das cuenta, empieza a bajar un poquito la, la intensidad. Y eso es súper valioso porque te ayuda a que de repente si tú encuentras que hay algo que es injusto o que te están se están enojando injustamente por algo, tú puedes entender que son emociones que están así como súper despiertas. Y si tú atacas eso con más rabia, generas una rabia gigante. Entonces hay como que, como que bajar un poquito la intensidad, primero como observando lo que te está pasando para no, no actuar tan emocionalmente. Sí, sé pues que a mí me pasa con mis hijos que... A que a mí se me olvida también que el, el, el, el, cuando uno es adulto, po. uno cuando es adulto y le pasa algo y se enoja con alguien, se enoja y cuesta mucho volver a, a, sí. volver a ser amigo. Mientras mm -hmm. mis hijos y los niños generalmente, ha pasado que hemos peleado con mi hijo y se me enoja mal y llorando y se me va para arriba, chupos, o sea, verdad que me dice, y es que a los cinco minutos baja y me dice, ¿seguimos jugando? Y yo, pero uno está estás enojado conmigo, no, pero si ya pasó. Entonces, eso se agradece y uno el se bien. lo olvida. ¿Cachai? Mm -hmm que el adulto siempre es más rencoroso y cueste que quiero que me pida perdón. ¿Y, y por qué? Si en el fondo uno, uno tiene su arrebato de enojarse y también tienes que desenojarte como lo hacen los niños, ¿caché? que Es muy Es un aprendizaje, sí. Es un aprendizaje, es un aprendizaje. Y los niños tienen mucho que enseñarnos de emociones, sobre todo hoy en día, por lo mismo que dices tú, porque no le ponen tanta cabeza, no le ponen tanto como, sí. como pensamiento, por qué lo dijo, pero esto por no sé qué, no sé cuánto, al final es como la emoción. Aparece, aflora sí. y, y se va suave y, y se aleja. Porque sí, sí. las emociones son así, son chispazos, ¿no? Cuando uno le mete cabeza, cuando uno empieza como a cuestionar, eso ya, es, es como, ya no es solamente emoción, es como, es un pensamiento, es una, es una emoción más una, un pensamiento. Entonces, no, súper bonito lo que dijiste. Oye, es por favor, Supongo sí. lo que estaba hablando recién, lo que incluso puso Kurt como ejemplo, que cuando él era chico, su papá trabajaba todo el día, no lo había tanto. Y es al revés, porque esto, estos papás estamos. Bueno, yo, yo no estoy con mi hija porque, porque Es como, siento yo Oye, Kiwi, siento yo que somos como papás Jubilados hoy en día ¿Cachai? Sí, que sí, estamos po. en la casa Y estamos sintiendo esa, esa jubilación Que ya nadie nos chicos. llama Y, que está, y <risas> no trabajamos casi nada Y como que es vivir la jubilación A los 45 años, ¿cachai? Muy loco <risas> Oye, buen <risas> tema, un tema a saber, es como jubilarse, ¿verdad? Jubilarse anticipado a lo que veo yo, que después de este proceso, porque los niños, son los hijos de curso, se van a acostumbrar a estar con su papá y con su mamá todo el día, regalonear, todo lo lindo, pero después va a un proceso que ojalá sí, que vuelva la vida a lo normal. Claro, o sea, va a ser un proceso también difícil para los niños porque no haya, porque curso con eventos, trabajo, el canal, todo, todos los van a ver todos los días y a cada rato. Exactamente, es un aprendizaje para todos en realidad y hay que prepararse. O sea, también es que cuando ya empecemos a darnos cuenta que, que vamos a empezar a salir más también hay que hacer un trabajo con los niños para que, para que lo vayan entendiendo también o sea, eso, eso es súper qué bueno que dijiste eso porque claro, uno se olvida, uno empieza a decir ya cuando, cuando salga de, la, de esta cuarentena me voy a ir, me voy a viajar, voy a trabajar voy a salir con los amigos, pero qué pasa con lo que creaste, con lo que se armó con la familia que se armó y eso es súper bonito también, no desarmarlo no cortarlo porque justamente esa unión, que es tan linda, hay que mantenerla, pero adaptándola nuevamente a lo que se viene, que claro es que volver viene. a trabajar, claro, pero siempre... ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo se llama ese perrito? Es un salchicha, se llama Slinky. Slinky. Yo de chica tenía un salchicha, son muy amorosos esos perros. languetero como nadie. Eso, la lengua, tienen como la lengua larga, sí. que claro, sí, no. con los niños, pues, duermen en su cama de los niños debajo de las, las tapas. Oye, súper es yeah. importante eso para los niños, ¿verdad? tener una, sí. una mascota, sí, un animal de sí. tiempo encierro. Así es. Sí. Oye, perdón, sí. ¿sí? Dale, dale, dale, dale, Dale, dale. Kiwi, eh, recordémosle a nuestros amigos que tienen que mandar su foto de Upa Chalupa. Oye, oye, Curva, mostremos la foto de Curva la mandó con sus niños, pues me la mandó ayer. Sí, por supuesto, pues. mostremos esa foto. Mira, sí, ahí está, está, Con Agustín y la flor, ¿no es cierto? Y la flor. Eso es lo que le dije. ¿Qué es el divertido? Sí, ellos de repente lo entienden mucho porque me dicen: Papá, está ahí de pájaro, está ahí de vedet está ahí en pelota. Una vez la Flo dijeron: Dibuja tu papá. Y la Flo me dibujó con vestido. Y le decía: Flo, ¿por qué me dibujaste con vestido? Me dice: ¿Que tú sales así en la tele? Y sí, pero una, dos veces, no siempre, pero bueno. Pero quizás la marcó mucho, ¿viste? Oye, bro, Oye, bro, bro qué, linda. qué linda. La marcó verme mujer, bro. Claro, la marcó. Qué, qué linda la foto del Curvo. Bueno, muchachos, eso es, es el concepto upa-chalupa. ¿eh? En el fondo, eh, he tirado para arriba a la familia, a la gente, a sus seres queridos. Así que manden sus fotos a tu zona X, muchachos, porque al fin de mes tenemos un lindo par de lentes de óptica ver, tarán para de la, la mejor foto para ah. la pareja. Para la pareja, ¿eh? Bueno, aquí, si Curvo era ganable, ustedes a tener que, no, que no, regalar no, no. lentes. Están ah, buenísimos. Sí, porque tienen que mandar la foto al inbox de tu zona X, ya sea en Eso Facebook es. o Instagram. ¿Ya? Mira, aquí mi flow, la suite. Saluda. ¿Qué curva? Cool? Esta es mi flow. A ver, ¿quién está ahí? Oh, hola, Matías. Ah, hola. Oh. Qué linda. Y igual a la mamá. Por suerte. Oh, sí, ¡Mucho! porque este día todos los días Y Todos los le digo, ¿tú nunca te vas a ir de casa? No, me dice, ¡nunca! ¡Qué bueno! Le digo yo, todo el <risa> Oye, bueno, el culco el hace o a mi hija, la Camila, bueno, oh, mi, hija no, nació, impresionante. La, mi hija nació el 5, el 5 de abril, el mismo día del 99, el mismo día que empezó solo TV, así que va a venir una yo fecha muy... Yo la vi muy... guaguita, guaguita. La, la, la, la, la, la viste, ¿no cuando con fue a hacer el show, cierto? La viste para el cierto. Estaba más grande que tú, casi. Sí. Bueno, lo que te diría, lo que te diría a contar... Eh, bueno, fui a abuelo, Kurt, y mi nieta se no? llama Florencia, igual que la tuya. Florencia. ¿En serio? Aquí él tengo ¿Qué? mi flow? Con ese susodicho que conocí. Sí. ¿Qué? Bueno, ¿Viste? Kurt conoce a, a, a mi yo, señora. Yo Andrea, Andrea conoce a todo. El más ofco. Sí. <ríe> ah, bueno, ya, ya vaya a ser abuelo. ya. Oye, pero tu hijo mayor, ¿cuánto años quiere, Kurt? Veinte. Eh, Ah. Claro, más o menos. Yo me acuerdo cuando nosotros estábamos haciendo solo TV. En ese tiempo los celulares no, no había, y si no, era no, muy caro. Sí, no no y el había. Culto, lo, que, lo que más le sacaba provecho al canal, que llamaba de los teléfonos de la oficina directo a Rika para el... <risa> <risa> <risa> <risa> Había que aprovechar, había que aprovechar todas las comunicaciones. <risa> <risa> Se cagó al canal con varias Luquitas llamando a Rick, El güey. <risa> <risa> Siempre está hablando no, no si te por teléfono Pero está bien, pues que hablar con su hijo, ¿no es cierto, compadre? Sí, pues Igual tengo una, tengo una anécdota con mi hijo también Que la gente lo se ríe cuando la cuento A ver, dale, dale. Que en mi época, cuando Agustín estaba en Arica eh, Yo estaba con el pájaro hacia a full Y de repente es... me llama Jardín Infantil de allá de Arica Diciendo de que... Hola, soy la profesora de Felipe Carrera. Ah, ya sí. Lo que pasa es que eh, Felipe le preguntaron eh, eh, de sus padres y él dice que nació de un huevo. Entonces yo diciéndole es que, mire, le voy a explicar lo que pasa es que yo soy Cur Carrera, hago, hago personaje y me imagino que como yo no voy mucho a Arica la mamá le, le dice, ¿quién es mi papá? Le pregunta él, el, un pájaro que está en la tele y él de, en su conciencia De decir, sí, pues si mi papá es un pájaro, yo he nacido de un huevo. Pero bueno. Ya tiene 20 años y es un niño normal, así que. ¡Puta que bien. cierto! ¡Esa no! No, María, es que es como cuenta la historia, ha sido no tranquilidad. Es, es, que, es que, no... que fue. Bueno, no es, no es, no es, es así textual como pasó. Es ¡Qué tierna historia! A ver, ahora ver, está llegando. Están mirando fotos te... con a ver, mostremos, mostremos, mostremos. ¡Ah, muy ah, bien! ¡Ah, qué lindo! Es su pachalupa Pero bueno, eso es, eh, muchachos! Teníamos que hacerlo viral esto eh. La buena energía Oye, Claudita, tú puedes, puedes ver los nombres de la gente que, que mandó la foto, ¿no? Salen los nombres, no? No, ¿O tú? no salen Pucha A ver, a ver cuéntame, a que los saludemos. vos interna, ¿quiénes son? Claro Voy interna voy me a ver quiénes son Oye, Juan Pablo nos mandó su foto de pachalupa pero sí, claro que sí. Tenemos ¿no? la foto ah, sí, de Juan Pablo. ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí. sí, sí. su hijo, sí. Exacto. Sí, si la tenemos. Es muy buena esa foto. Ahí está. ¿Cómo se llama ella? ¿O interna lo tiene? Le tenemos que dar un momentito. Sí. Dale. Alejandra. Ya. Fernanda. Bueno, Alejandra. Cuarto. Ya. María Fernanda Garrido y María Muñoz Ortega son nuestras tres seguidoras que han mandado sí. fotos y que pueden ganarse esos lindos anteojos de óptica para, galán. Para las dos, es para, es para la dupla, para la uno dupla. Uno para cada una, uno, claro. Uno para cada una, qué bueno. Sí, es o un uno concepto. para cada uno. Exacto. Son unisex. Bueno, y si y mandan una foto como cur que fueron tres, mandamos tres lentes de regalo. ¡Oh! <tose> no, ¿En serio? ¡Oh, qué buena! <risa> ay, ay. Dime, dime. Ahí está el Instagram está, de Ópticas Galán, ópticas-galán, para Exacto. que vean todos los modelos Super. y nos sigan Oye, por si las contigo, redes en Instagram. Pasamos ya más de una hora, ha sido, pucha, como sí, todos los días no. agregados, con mi compadre, sí. Kurt, que yo lo quiero mucho en serio. Son muchos años de amistad, a veces pasa mucho tiempo que no nos vemos, pero siempre la buena onda sí. es la amistad. Así que, gran, gran, gran... Me me Oye, siempre le digo a la gente que no, veo, que no veo mucho y que de repente no hablamos mucho, pero eso no significa que no haya cariño, no haya amor. Hay gente que compara eso y dice, no, es que tú nunca me llamás, es que no significa que yo te llame. Siempre está en mi claro. corazón y en mi mente. Muy eso, eh, Pablo, eso es, una, es, una, es una gran verdad lo que dice porque a mí me pasa realmente... Tú por suerte que me llamaste. mucho en vez de ponerse contento que uno llama te empieza a tirar el tiro, la mala energía. Pasa. Es verdad. Pasa. No, hay, bueno, ahí hay que, hay que evitar esa, esa mala energía. Si igual cuando son buenas acciones, hay que recibirlos con harto cariño. Entonces no, no hay no. que tampoco hay que meterse tanto con ese con ese, con ese rollo. Yo creo que la, los gestos de cariño siempre hay que agradecerlo, sea como sea, porque a la, si a la otra persona le nace, hay que aceptarlo nomás. Súper bien como le nazca. Así que como, si tú llamás y tú decís, oye, te llamé ah. porque quería saber de ti, y tú decís, oye, pero ch, no me llamáis nunca, eso, eso no está bien, eso, eso es malo bien. para uno y malo para el otro también. Entonces, no, para evitar no, pero, ese tipo de no, roce, no, claro, exactamente. exactamente. Para que tú ya lo llamé este huevón, llamé este No, buena onda, es? no, pura buena onda. Sí, pura oye, buena onda. Oye, aquí Agustín, que quiere saludarlo. Hola, Agustín. Ah. Hola, hola, hola. Es el cabrito hola. que peleamos por el PlayStation. Sí. Ah. ¿Podrías pelear por el PlayStation. Poner una agenda horaria. Oye, Agustín, Agustín, tu papá es vuelo al PlayStation o más o menos nomás? No tal es mejor. Me gana, me gana. Me gana. Yo tengo Qué el 99% bien. y el 1%. ¡Uh! Ay, me, me encanta... más rato para que practique. Exacto. Ay, me encanta esto, de aparte de la cura, de ver a su familia y todo esto. Así que muy, muy, muy, muy contento. Familia. Muy buen programa. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes, pues por siempre sí. es bueno hablar y que la gente, comunicarse y que la gente lo pase bien. Eso es lo fundamental. Eso es fundamental, sí. Bueno, sí. sobre todo hoy en día. Papá, nos vemos ya la próxima semana. A Juan Pablo, y que tenga sí. el programa. Antes, oye, quiero quiero quiero avisar también que ya estamos, estamos estamos justo en la, de la próxima semana comienza la cumbre para las personas que, que ah, quieran ¿verdad? ingresar gratuitamente eh, salud mental física y espiritual.com esa es la Muy página bien. web donde no, se pueden inscribir ahí. gratis sí se pueden inscribir gratis hay uno, unas ponencias bellísimas que justamente estamos hablando de todos estos temas de cómo cómo podemos Abordar la salud mental, la salud física, la salud espiritual en estos momentos que son que es importante tener nuevas miradas. Así que, ahí eso, está. ahí está. Esa, ¿Sale? esa, ¿Sale? esa ¿Sale? es la ¿Sale? charla ¿Sale? Que, ¿Sale? que hago yo. Es espiritual, 13 y 17 de julio de este año por internet. Ahí está. Sí. Y es gratis. Actual, eso es, lo mejor de todo. es gratuita. Charlas bellísimas también. Así que, no, súper bien. invitadísima Voy a participar. Invitadice todos. Gracias. Sí. Ya muchachos, comenzamos hoy cuando son las 10, 8 de la mañana, que tengan un gran día un gran miércoles a todos nuestros seguidores a Juan Pablito, gracias. a todos Chao Juan Pablito, chao Muchas gracias Hasta mañana a las 9 Chao, chao Chao, hasta Chao, chao, chao. chao. Hasta chao. Hasta chao Kiwi